Uh, ponente es, um, es uh, la doctora uh, Nina Skorowska, uh, presidenta de la Renewable Energy Association. Um, Nina, bueno, uh, viene desde el Reino Unido, también ha hecho muchos kilómetros en avión uh, por estar aquí. Uh, ella tiene, bueno, ha estado trabajando en el mundo de la energía y de, de la industria de la energía durante 25 años trabajando en Alemania, en RWE, el grupo RWE, y uh, como directora de uh, Mejora de Rendimiento, donde consiguió un ahorro de costes de miles de millones para RWE. Uh, es también miembro de la Advisory Board de Nvgl, la División de Energía, y desde 2013 que es la CEO, la directora general de la Asociación de Energías Renovables del Reino Unido. Nina, gracias por tu tiempo y por estar aquí. Here we go. So, thank you very much. Pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por haberme invitado a dirigirme a ustedes como partes involucradas y me gusta también poder hablar un poco acerca de la experiencia en el Reino Unido en el campo de la fotovoltaica. La organización que dirijo es la Renewable Energy Association, Asociación de Renovables. Representamos a todas las fórmulas, electricidad, calefacción, transporte, y la verdad es que contamos con muchas organizaciones que están interesadas en progresar, en hacer crecer este modelo de negocios. Dentro de la REA, contamos con un sector que se llama UCA Solar, o sea, Solar Reino Unido, y ahí representamos los intereses de fotovoltaica, básicamente, para nuestros asociados allí. Pero hay algo que yo quisiera... Señalar es que R.A. se mantiene en activo desde el 2001 y hemos sido esenciales a la hora de poder trabajar con los distintos gobiernos para conseguir los mecanismos de apoyo idóneos que permitan a los renovables dentro del Reino Unido cumplir con su mandato. El gobierno, allá por el 2010, designó el acuerdo europeo comprometiéndose a un 15% de renovables, que consta de 30% electricidad renovable, 12% renovable calefacción y 10% renovable transportes. Y en este último trimestre, es decir, a finales de verano, hemos cumplido 25,3% de electricidad y una de las razones que lo explican ha sido el éxito en el crecimiento de el eólica onshore, algo de bioenergía, pero sobre todo ha sido solar. Nos sorprende. Anoche, cuando muy amablemente me invitaron a formar parte del consejo, sabíamos todos cuánto, cap, cuál es la capacidad instalada de fotovoltaica solar en el Reino Unido voy a preguntarlo, a lo mejor alguien aquí en, en el público se hace una idea no para los que se lo saben, por supuesto los que, los que estaban anoche no pueden decir nada, pero mucho más de lo que sospechamos y lo que voy a hacer es mostrar esa diapositiva ahora. Ha sido fascinante para solar un país como Inglaterra conocido por su lluvia y sus brumas ¿verdad? Me preguntaron ¿cuántas horas de sol hay en el Reino Unido? Pues prefiero no decirlo porque es demasiado deprimente, Con confesar esa cifra, pero en el sur, en el sudoeste de Inglaterra, las cosas no están mal, hay sol. Y vistos las reducciones en el coste de fotovoltaico que se ha dado a lo largo de estos últimos años, pues esto es lo que explica que sea muy aceptable en términos de precios. Y hemos visto que hemos podido convencer al gobierno trabajando con el gobierno anterior, y hablaré un poco acerca de lo político, un gobierno de coalición, ya saben, que fotovoltaico pudo desempeñar un, un papel importante. Así que preparamos una estrategia conjunta con el gobierno para ver qué pinta podría tener ese futuro solar. Bueno, el planteamiento del gobierno en función de esa estrategia es que solamente preveían, repito, allá por el 2010, 860 megavatios de capacidad. Eso es lo que se pensaba se iba a poder desplegar, pero resulta que esta mañana he visto la última cifra, son 9 gigavatios. Esa es la capacidad instalada ya. Es extraordinario, es fantástico y en gran parte han sido en función de cambios gubernamentales y ahora voy a explicar cuáles son los mecanismos de apoyo que explican, que explican esta decisión de instalar solar y vemos también que la zona en azul es la tarifa de alimentación, menos de un megavatio. Esa es la escala. Este es el importe o la envergadura de los proyectos. Estos son los elegibles para esta tarifa de alimentación y las barras en rojo son para más de un megavatio, para proyectos tipo solar o grandes techados industriales donde verdaderamente la capacidad de fotovoltaica va a ser importante. Y luego está lo verde, que es otro campo, es otra forma de plantearnos cómo podemos incorporar todo ello en un programa de autogeneración para que no, además no lo cuelen en, en la red. Bueno, pues esta es la imagen y pensamos que para finales de marzo contaremos con 11 gigavatios y a partir de ahí, por las acciones emprendidas por el gobierno, nada más. En estos últimos meses han decidido de verdad que no quieren... Subvencionar solar. No retroactivo, eh, eso no, pero de momento estamos atravesando un periodo de consulta para ver cuáles son los campos que deberían de estar incluidos en estas alimentaciones garantizadas. Hay una carga política tremenda y sabemos que el gobierno reaccionará antes de Navidad. Y en esta respuesta o reacción el público, asociaciones como la nuestra, por ejemplo, todos todos hemos hablado con el gobierno acerca de las propuestas para hacer este recorte en un 90% de la tarifa. Es un paso importante y verdaderamente Acabaría con el sector. Son 35 mil empleados y de estos 25.000 puede que pierdan el trabajo como causa directa. Y 55 mil personas enviaron consultas y comentarios para decirnos que era una locura porque Solar se acepta. Por el público. El 85% del público de Inglaterra lo acepta cuando el gobierno hace la encuesta. En comparación con nuclear, y hablaré un poco de lo nuclear, solamente un 25% aprueban lo nuclear. Y, por supuesto, esquisto, que es algo que comentamos muchísimo, ¿verdad? Un 30% solamente. Así que el gobierno parece que eh, está planteándose. ¿Cuáles son los puntos de llegada? Bueno, voy a hablar un poco acerca de los instrumentos con los que contamos. Es una ambición, es algo que queríamos conseguir. Para el 2020 podríamos garantizar 22 gigavatios, pero la respuesta fue que no, es imposible. Y explicaré que hay un secreto que no se revela. Solamente diremos que podemos apoyar esta contribución de solar de un 30% para el año 2020 con 10 a 12 gigavatios. Muchos políticos no creían que era posible, pero hemos visto la gráfica. Ya se ha conseguido, nos hemos despertado. Nos hemos despertado de que la fotovoltaica vale la pena y ahora precisamente por este éxito, porque vemos que estaremos ahí en ese objetivo para el año 2020. Y esto lo conseguimos en marzo del año que viene y están haciendo todo lo posible ahora para ralentizarlo. Aunque parece que es la mejor decisión porque la relación calidad-precio para el consumidor, bueno, pues hemos ido a hablar de las múltiples ventajas procedentes de solar, pero sencillamente no encaja. Nuestro gobierno conservador ve que no encaja no encaja en sus planes energéticos para el Reino Unido. Ellos no quieren que haya más de un 30% de electricidad renovable, y punto, porque el resto lo quieren conseguir con nuclear. Ese gran contrato con China y con EDF, Hinckley. c, el esquisto es importante, nos vamos a olvidar del carbón al principio y así se va a conseguir este futuro con bajos niveles de carbono. Así que si trabaja uno con un gobierno que está tan a favor de lo nuclear, aunque todo el mundo, todo el mundo del mundo mundial les están acusando, diciendo que es carísimo, pero siguen obcecados porque han hecho mucho con China. 6.000 millones de inversión pero esta central va a costar 25.000 millones de libras. La construcción va a ser de ese precio. Bueno, ya he podido patalear un poquito. Muchas gracias por acompañarme en mi pataleón, dice la oradora. Así que seguimos. Esta tarifa de inyección la vemos aquí, la hemos negociado la tarifa de inyección o alimentación y ha evolucionado con el coste de la energía Fotovoltaica ha bajado. Esta tarifa debe reducirse. Tiene que bajar a entregar valor por dinero. Es decir, algunos de los miembros que ya no forman parte iban a la prensa y decían estos paneles eh, tienen que buscar un entorno del 25% de retorno de la inversión. ¿Estáis locos? Se utiliza el, gobierno, el dinero del gobierno para subsidio para una industria. Y el gobierno solo quiere un retorno de su inversión, decían ellos. Y ellos presentaban la imagen de un 10 a un 20 por ciento producto de la austeridad. Y ahora se habla de un 6 a un 7 retorno de la inversión. Y entonces no nos ayuda cuando decimos cuán maravilloso es el invertir en la fotovoltaica, porque... Es algo que no le gusta al gobierno, no se puede decir, este será el retorno de la inversión, porque se trata de dinero público, de una subvención, y hemos ayudado a cambiar esto. Pero esto ha ido demasiado lejos, realmente demasiado lejos, y lo hemos planteado y hemos hecho campañas con todas nuestras fuerzas. En cuanto a la obligación renovable, uno de los primeros mecanismos de apoyo, se trata de una de las cada mayores de producción de la energía eléctrica. Si nos remontamos al 2001, el gobierno debe introducir... Que todas las empresas de producción de energía eléctrica, la gente que vendía energía debe tener un 10% a partir de energías renovables y si no se cumplía se puede comprar a otro, pero tiene que hacerse y de esta forma venía este certificado de energía renovable y se hablaba de comercio y era algo generoso, pero también. Lo que hicieron fue dejar de dar apoyo a esto desde marzo del siguiente año. Por eso se ve este resurgir de la energía solar que se va instalando, precisamente porque los que desarrollan estos proyectos se dan cuenta de que lo anterior ha llegado al final y entonces es como el momento de hacerlo ahora para acogerse a los beneficios actuales y esto se termina para abril del 2016, pero no sabemos cómo se va a hacer, la industria entre medias se vuelve loca y están instalando, instalando, instalando y por eso es una enorme cantidad que llega a 11 gigavatios esto es único en el Reino Unido aquí tenemos el nuevo instrumento que sustituye a esta obligación de energía renovable, se paga esta la cantidad Es como si fuera una cantidad fija de dinero por cada megavatio hora generada, pero en el Reino Unido el gobierno ha introducido el valor de la competencia y ahora se puede tener a lo largo de 15 años un acuerdo de energía eléctrica con el gobierno para tu generación, pero se llama contrato para la diferencia. Si eh, tú en tu licitación quieres dar 70 libras por megavatio hora y vas a venderlo a un precio de 40, el precio de mercado, el gobierno te paga por la diferencia, te paga 30. Si a ti te cuesta 70 y el mercado es 40, te dan 30. No se va a tener esto más el precio de mercado. Se paga la diferencia. Y el punto de vista es que subirán los precios. Al mayor de venta de la energía eléctrica, a fin de cuentas, sería una verdadera ganga. Si se habla de 70 libras y el contrato que tienes es por 70, el gobierno no te paga nada porque entonces todo todo el mercado es decir no se subvencionaría nada el problema es que con más electricidad a partir de energía renovable la energía el precio está bajando el precio de venta de la energía baja baja baja y el gobierno se está rascando la cabeza y diciendo pues no tenemos suficiente dinero ni para gestionar esto estos nuevos contratos para la diferencia este nuevo sistema empezó el año pasado y se esperaba que fuere pues cada seis meses hubiese pues esta oferta de licitación, pero no sabemos, tienen miedo, tienen miedo por la cantidad de dinero que habría que pagar. Y esto lo he presentado ayer a los miembros de la Junta, temen en cuanto a lo que puede ser un bajo nivel de contaminación de carbono en el futuro. La industria nuclear tiene un contrato en cuanto a la diferencia a 92,50 por megavatios hora y esto durante 35 años. Entonces, si hay más energía solar y se experimenta lo que hemos visto como hemos visto en Alemania, que el precio prácticamente es el valor negativo, súbitamente esta energía nuclear se hace más costosa, mucho más de lo que pensaban. Y el gobierno, pues entonces, está buscando diferentes niveles de apalancamiento para realmente pues, buscar la energía solar y la energía renovable, pero no estamos en este grid parity al precio de la red de energía eléctrica. Lo tiene por tu, lo tiene Alemania. Nosotros necesitaremos un año más, no solo en cuanto a la solar, sino también en cuanto a la eólica. Y de esta forma, si no se hace bien, lo que hace es que se daña la industria. Por eso hacemos un lobby en el Reino Unido a dichos efectos, y a nivel europeo también, para poder garantizar que el gobierno, pues, se da cuenta de ello y hacemos un lobby. Hacemos mucha presión que ejercemos para lograrlo. Y el gobierno puede decir sí, pero damos apoyo a los paneles solares en el techo porque no lo quieren a nivel de suelo, piensa que es feo que se puede poner paneles solares en el techo, pero esto no apoya lo que dicen, que es positivo. Aquí tenemos el Ground Mounted Solar, la energía solar a nivel de suelo, y nuestro partido conservador tiene la mayoría. El gobierno anterior era una coalición entre los conservadores, por un lado, y los socialdemócratas. Y la extrema derecha odia la energía renovable con toda la pasión, pero los socialdemócratas fueron capaces de equilibrarlo y de entregar la agenda verde, de acuerdo, pero ahora los conservadores tienen el poder y ¿sabéis algo? No esperaban estarlo, esperaban eh, simplemente entrar en un gobierno de coalición de nuevo y cuando escribieron el manifiesto, estamos deteniendo esto y lo otro y dejamos de hacer esto y dejamos de hacer lo otro, ellos esperaban un gobierno de coalición y tendrían que negociar, pensaban ellos, pero ahora tienen el poder. Y entonces están ahí realmente, porque estamos hablando solamente de 12 miembros del Parlamento, los backbenchers los que están ahí en el, los bancos de atrás, le dicen al gobierno, tiene que cumplir todo lo que escribió en el manifiesto. Entonces, por favor, elimine la energía eólica, deje las subvenciones. Y no nos gustan las fincas solares, porque son feísimas. Y entonces es una locura, es ilógico, ilógico. ¿Tiene sentido esto con lo que está pasando? Sí pero no han ido todavía a hacer una acción retroactiva como en otros casos. Bueno, pues esto ya lo hemos visto y ahora la gran respuesta hoy día es y el gran objetivo cuando hablamos de electricidad renovable es que se causa problemas, dicen algunos, en la red de energía, porque no están tan bien conectados como Alemania o como otros países en Europa continental. Nosotros somos una isla, trabajamos mucho para almacenar energía adecuadamente, para ver la manera de enfocar ese argumento en cuanto a lo nuclear, cuando el argumento el argumento principal es que dicen que es algo sistemático, es bueno para la seguridad de la energía, pero es como una eh, gran caja de energía y decimos lo podemos hacer con la solar y lo guardamos a menor precio y en eso estamos trabajando ahora, en decir que cuesta menos y entonces el costo de las baterías baja, baja a otros costes y este es un argumento que los gobiernos ahora escuchan, pero también... ...de lo que se ha hablado, la energía distribuida y un nuevo modelo de mercado... Yo tengo que trabajar en todo ello, quizás en 10 diferentes niveles diferentes, no solo para decir con buenas la tecnología, no, sino también para ver cuál sería el futuro, cómo podría permitir esa energía renovable el que sea exitosa para el Reino Unido. Por eso de aquí, por lo que estamos trabajando tanto en el almacenamiento energético, que es parte de lo que hacemos en los últimos 18 meses y apoyamos a la gente que se forme, se eduque en cuanto a lo que se puede y se debe hacer, porque a de cuentas, el autoconsumo será aún más atractivo que si tienes que fiarte de un subsidio que va a desaparecer, porque el gobierno se ha propuesto el no dar subsidio o subvención a nada, está claro. Ahora, entonces, entramos ahora en cuanto a la paridad con la red eléctrica. El secretario de Estado, una señora encantadora, ella era una ministra en el gobierno de coalición en cuanto a cambio climático y energía. Daba apoyo, era una persona maravillosa, hablábamos con ella, nos mostraba las eh, instalaciones, las fincas solares, y ahora es la secretaria de Estado del gobierno Tory. ¿Y cómo ha cambiado? Es que ya no me puedo reunir con ella. No puedo reunirme con ella. La forma de verla es simplemente... Si sí, yo me encuentro con ella en el cuarto de señoras, en el cuarto de baño, bueno, eso no se puede hacer. Y entonces es algo poco frecuente que una señora pueda encerrar a la ministra, a la secretaria de Estado en el cuarto de señoras para tener una entrevista en el cuarto de baño, imposible. Entonces, fuera de bromas, el gobierno está analizando la seguridad energética y la baja emisión de carbono. Y por el momento es la menor prioridad para la agenda gubernamental actual. Bueno, esto quería deciros. Muchas gracias.